Ramiro Sánchez, coach de negocios en empresario de alto rendimiento. Más de 13 años dando consultorías y coaching en más de 5 países. Especialista en ventas, empresas familiares y formación de equipos de ventas de alto rendimiento. Me cambió la vida por completo, radicalmente. Empezó a aumentar mis ingresos hasta un 2.000%. Que nos dan herramientas muy poderosas que si las usas desde el primer día, desde el primer día obtienes tus resultados. Nació en Monterrey, Nuevo León y actualmente es escritor de dos libros, entre los cuales son los 11 pasos para que tu equipo de ventas gane mucho dinero y empresas familiares. Por favor, recibe con un muy fuerte aplauso a Ramiro Sánchez.